Ahorita para que la, la, la enfoque si sí, ya está, está enfocada. Si la está puedo hacer un poquito más. Ahí, ahí está bien. Ahí está, ahí está. Tómale captura de pantalla. Ya, gracias. Ya, de nada. Ok, entonces ya voy a empezar, ya marqué todos mis puntos, sí, marqué el, el, el punto 5 hasta arriba, entonces voy a retirar toda la cera que está en mi cara mesial. La cara mesial es recta. Cara mesial. Recuerden que aquí en el tercio incisal lo dividí a la mitad que esos cuatro lo dividí a dos por el brazo que es corto entonces ya le empiezo a tallar hasta el 2 hasta la mitad, hasta aquí, fíjense. Fíjense cómo está ahí. Fíjense cómo, cómo ya me falta poquito para llegar. El brazo lo estoy dejando al final. Voy a llegar aquí hasta donde marqué, no me voy a pasar más porque si no me como la medida. Está un parejo. Ahora sí, me voy al brazo hasta aquí, hasta la mitad, que fueron los dos milímetros, que nada más fue en el lado mesial. ¿Sí? Y acá arriba, en la parte superior del bloque, al 1.5. ¿sí? Entonces... Ahí ya está mi brazo mesial. Ahora voy con la cara distal. La cara distal es curva, recuerden. poco a poco, a llegar a donde marqué. Y para no pasarme, vuelvo a remarcar a donde va a llegar ese brazo distal que va a ser en la unión del tercio medio con el incisal. Tengan cuidado porque se pueden cortar y en la parte superior del bloque al 1.5. Estoy emparejando que si me ya tengo la forma, ahí se ven Uy, los. Mis, mi, mi, mis tercios. Ahí están. Ahí se ven los tercios, apenas se ven. Pero aquí me faltó llegar a donde me. ya va dando más cara de canino sí. Ahí está. Sí, lo que es mesial y distal. Ahora voy a pasar mis tercios a las caras que tallé para empezar a tallar mi cara vestibular y la palatina. Pero aquí ya no voy a poder usar el vernier. Entonces con mucho cuidado trato de, de que coincidan los tercios que ya tengo. Recuerden que aquí este tercio queda dos milímetros abajo de donde termina el brazo mi línea media mi línea media uy ahí está mi línea media y ya hasta arriba hasta arriba hasta arriba la paso del otro lado obviamente este tercio debe de quedar en este bordecito porque hasta ahí llegó ese brazo. Y el otro, si lo marcamos. Línea media. ¿Sí? Vean. Todo lo marqué hasta arriba, mi línea media. ¿Sí? Mis tercios, ahí están. Y los tercios de la cara distal. Dice que mide 1 un milímetro en la parte superior del bloque. Entonces, el 1 lo voy a marcar hasta acá arriba, en la línea media que marqué hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. ¿Sí? Después, el diámetro mayor mide 9 ese lo vamos a encontrar entre el tercio medio y el tercio cervical. Entonces, cuatro y medio y cuatro y medio. Cuatro y medio, ya se está rompiendo mi punta. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro. Y medio. Un cuatro y medio. Y después, ocho, cuatro y cuatro. Y ya está a nada de, de romperse. Cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Ahora junto todos los puntos. En la parte superior que parece una casita de dos techos o de dos aguas más bien, sí, voy a unir mi milímetro que marqué con el del otro lado. Sí, con milímetro del otro lado. Todo esto tengo que quitar, todo esto de, de cera lo tengo que quitar. Aquí ya le voy a empezar a dar la forma que es convexa en vestibular y cóncava, cóncava, cóncava, convexa, que es la palatina. ¿Sí? Ahí se ve bien chistoso, parece un kiss. Ahora me voy acá del otro lado. Igual, vestibular, convexa. Y en palatino, cóncava, convexa. Ahí ya está. Ahora voy a quitar todo el excedente de cera. Empiezo por cervical. hasta donde marqué, igual hasta donde llegó mi milímetro en la parte superior, parejo, parejo, Ya quedó la cara vestibular, ahora me voy a ir a la cara palatina, ¿sí? Hasta donde llega por cervical, hasta donde llega el cíngulo. Recuerden que esa cara es cóncava convexa. El cíngulo es en la, en el tercio cervical, ¿sí? Tengo que quitar todo esto, todo esto de cera. Aquí ya me estoy acercando a las medidas que marqué, estoy aquí como que le faltó un poquito, sí. Todavía me falta adelgazar más el borde incisal. Y ahora voy a empezar a sacar las crestas marginales y la cresta transversa. Voy a checar mi medida del diámetro máximo, que mide 9. Todavía me falta, miren, muchísimo, no pasa. Entonces, puedo todavía rebajar en caras proximales. Mencial es recta, vean el, el la forma del tallado, es parejo. Ahora voy a la vista. Todavía me falta. Ya, ya empieza a tener más forma, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a seguir. Recuerden que todos los dientes anteriores, su cíngulo está inclinado, ¿hacia dónde, chicos? Hacia distal, entonces voy a cortar inicial. Ahí se está formando mi cresta marginal mesial y ahorita vamos a formar la cresta marginal distal. Y también se está formando mi cresta triangular. Mi, perdón, mi cresta transversa. Recuerden que las crestas triangulares o la cresta transversa es la unión de dos crestas triangulares. Vamos a darle un poquito de forma a esta crista transversa. Por eso les, les pedí eh, la espátula con una punta fina para que podamos marcar bien, porque la gruesa se, la, se lleva mucha estructura o mucha cera. Vamos a cepillar. Vean ya mi borde incisal está, se está adelgazando más. Vamos a marcar lóbulos. falta deslazar un poco más este borde incisal y estoy remarcando lo que son las concavidades, mesial y distal, que resalten un poquito las crestas marginales, mesial y distal. cepillado resalto el cíngulo pero sin ahorcar el diente el cuello voy a rebajar un poquito pero sin ahorcar el cuello Remarco mis lóbulos de desarrollo. Y por último, le damos media para dar cualquier ángulo que haya quedado. Aquí como que quedó un canalito, vamos a desvanecer un poquito ahí. porque acuérdense que a partir de aquí tenemos que sacar la raíz como siempre digo que termino, cuando termino algo, ¡tarán! Ya quedó. El canino, sí, por mi cara vestibular, por la cara distal, cara palatina, sí, cara palatina, y cara mesial.